Hoy tengo el placer de recibir en la Administración Provincial al Comandante de la Guardia Civil, Leo Vigildo Villares Yáñez, que, va a tomar, que ha tomado el mando del GR7, del Grupo de Respuesta y Seguridad número 7, situado en la ciudad de Pontevedra y para mí, como siempre, es un honor. ¿no? recibir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Agradecerle, como siempre, su predisposición y, y colaboración en todo tipo de materias. Y nada, y aprovecho ya eh, el estar aquí para invitarle a, a que suba a nuestras instalaciones cuando quiera, para compartir con usted allí pues, un, unos momentos que pueda ver nuestras capacidades y, y en lo que podemos ser de utilidad provincial, además es una administración que tiene como seña de identidad eh, querer tener una extraordinaria relación con todas las instituciones. Seguramente habrá muchísimas ocasiones en las que tengamos que compartir eh, trabajo conjunto, toma de decisiones conjuntas y que esta propia administración pues tenga que ...tener una relación muy directa para también tomar cualquier tipo de decisión".